Pregunta, de doña Celia Carnovas, tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, presidente. Señor Catalá, a partir de las filtraciones de las conversaciones telefónicas del caso Lezo, que todo el mundo conoce, destaco la que tenía el señor González, hoy en la cárcel, expresidente de la Comunidad de Madrid, con el exministro, señor Zaplana, exdiputado, exsenador, hoy alto cargo de Telefónica y conversaciones que tuvo también con miembros o exmiembros del Consejo General del Poder Judicial. En estas conversaciones se habla con toda naturalidad de que es mejor este fiscal, fiscal general, este fiscal anticorrupción, este fiscal para la audiencia nacional. Se menciona incluso el nombre del señor Moss. Que curiosamente, posteriormente, es nombrado pese a no tener las cualidades necesarias. Pero también se le menciona a usted, señor Catalá, varias veces, eh, como persona que facilita esta, esta, esta situación, persona facilitadora de los hechos, porque si no, no tiene sentido. Este hecho, entiendo, entendemos que es muy grave, es muy grave que un ministro de Justicia sea llamado, o sea, mencionado por presuntos, hablo de presunción, corruptos en una conversación telefónica. Creo que esto quiebra toda credibilidad que los ciudadanos puedan tener en la justicia y en el Ministerio de Justicia, naturalmente. Lo malo que estos cambios que propugnaban estos presuntos corruptos en las conversaciones se producen, como he dicho anteriormente, en la realidad. Y el Gobierno, con su actuación y con lo que ustedes mismos, incluso el señor ministro, eh, Presidente del Gobierno acaba de decir, al negar o, o negar a responder realmente sobre la corrupción que existe en España, es decir, el Gobierno está interesado en acotar y controlar más que nunca las investigaciones de las tramas de corrupción, impartir órdenes desde la Fiscalía General del Estado, es decir, controlar toda investigación contra los miembros aforados, es decir, cargos políticos electos. ¿Qué confianza podemos tener los ciudadanos cuando ocurren estas cosas? Ninguna. En cuanto a la acusación popular, es otra de sus propuestas que consistían en ser suprimida o ser reducida a su mínima expresión. Eh, entendemos que esta propuesta es un insulto a la inteligencia, precisamente porque esta acusación popular ha sido la única que ha denunciado, que ha instruido un procedimiento ante la inactividad del Ministerio Fiscal. Me remito a conocidos casos que obvio señalar por ser sobradamente conocidos. Y ante esto, señor Catalá, le quisiera preguntar, que después de las noticias en el, dominado, el denominado caso Lezo, en el que se han puesto de manifiesto circunstancias que pueden poner en entredicho o, mejor dicho, ponen en entredicho la imparcialidad del Ministerio Fiscal, ¿piensa seguir al Ministerio impulsando la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal en el sentido de que el Ministerio Fiscal sea el que ordene la instrucción de las causas judiciales, así como eliminar o limitar la institución de la acusación particular? Eh, popular, perdón. Gracias. Muchas gracias, senadora Cánovas. Señor ministro. Gracias, presidente. Señora Cánovas, permítame que empiece eh, poniendo de manifiesto mi, mi disconformidad con algunas de sus consideraciones. Usted dice que de algunas noticias se pone de manifiesto la... Eh, la pérdida de imparcialidad por parte del Ministerio Fiscal. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. Yo creo que el Ministerio Fiscal es una institución. Las instituciones son al final personas y reglas y una organización y yo creo que las 2.500 fiscales que cada día trabajan en defensa del interés general no pueden ser acusados impunemente de no ser imparciales porque hacen su trabajo con total cualificación. Y para que puedan trabajar bien, señoría, precisamente, lo que necesitan es tener buenas herramientas. Y las herramientas de, de los juristas, de los fiscales, son las leyes. Las leyes, los medios materiales y las plazas, el número de dotaciones suficientes. Tenemos que dotarles a los fiscales de mejores herramientas para que hagan mejor su trabajo. Por eso es muy necesario reformar la ley de enjuiciamiento criminal. Y no es que lo diga yo, no es que lo diga este Gobierno. Lo lleva diciendo... La doctrina, las asociaciones de fiscales, lo llevan diciendo gobiernos anteriores, el Gobierno del Partido Socialista. El Partido Socialista firmó un acuerdo con Ciudadanos el año pasado y planteaba la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para que el fiscal lleve a cabo la investigación. Me parece que el consenso es bastante amplio para que tengamos una ley del siglo XXI, una ley que agilice la investigación y que termine las causas cuanto antes, sin que se dilaten, como está pasando lamentablemente, años y años la investigación y el enjuiciamiento de las causas penales. Estoy seguro que su señoría estará de acuerdo con eso, con que hay que agilizar el funcionamiento de la justicia. Por lo tanto, una reforma de nuestra ley del siglo XIX me parece que es bastante evidente. Y en ese contexto, en el contexto de una reforma de una nueva ley, con un fiscal investigador, con una actualización de los procedimientos, también, sin duda, habrá que revisar la institución de la acusación popular. ¿Usted cree? que la acusación popular es una garantía de vigilancia, una garantía de que nada queda al margen del control de la Fiscalía y de los juzgados. Bueno, yo creo que existen mecanismos suficientes en un Estado de derecho para no tener que confiar a sindicatos espúreos la acción de la justicia. Confiemos en las instituciones, confiemos en la Fiscalía y también en la justicia, y no hará falta que alguien que no sabemos muy bien qué interés defiende y se han demostrado, como usted sabe su señoría en algunas ocasiones, tenga que ejercer esa acusación popular. Revisar la acusación popular, revisémosla tanto en cuanto a qué delitos pueden seguir ejerciéndose en esa vía como quién está legitimado para, para iniciarla. Y, en todo caso, señoría, confiemos en la justicia. No puede ser que cuando el Tribunal Supremo archiva alguna causa que tiene que ver con personas de su partido sea un magnífico tribunal y cuando el mismo ponente de esa sentencia se le nombra fiscal general del Estado se convierte en alguien del que se duda su imparcialidad. Por lo tanto, sería muy conveniente que apoyemos las instituciones, reformemos las leyes en el sentido sentido que sea necesario y fortalezcamos nuestro estado de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Preguntas para el señor ministro de.